Gracias, Fai, por invocar Invoca el peluche Un peluche me sustituye durante 3 minutos Ya, pues voy a por el peluche, carajo Zone, y 12 Hay ah, cuarto eh, Quito el peluche Espérate, no se ve el juego, espérate Ahora sí se ve el juego No estoy escuchando porque el que escucha ahora es el peluche El que escucha es el peluche, yo no escucho, la verdad A ver WTF, si ese pues peluche pica Mejor ese que peluche... Johnny Pica mejor que Johnny. <risas> Ahí va. Que te cae, que te cae. Voto porque el peluche sea la mascota del canal. Fuck ¡Maldita agua! ¿Cuántos Maldita agua. años tienes? Me está jodiendo. Hostia, chaval Cómo te llamas, cuántas... Eh, la verdad es que Años, año a lo mejor Qué te puedo decir, tendrá Cuatro o cinco años Llamar, se llama, no sé, pato La verdad es que no me he puesto nombre No, so, no solo ponerle nombre a las cosas A ver, que me podría sentar También te digo